Hola, ¿qué tal? Este es nuestro bricochejo número 2 y en el día de hoy os vamos a hablar sobre dos términos como son el valor venal y el valor de mercado. Muchos de vosotros como conductores no conoceréis o habéis escuchado rara vez estas dos palabras, estos dos términos, pero por desgracia a quien le hayan dado el coche por siniestro total seguro que está muy familiarizado con ellos. Así que os recomendamos que nos escuchéis hasta el final para, sí. Se da la circunstancia en alguna ocasión que os veis en esta situación que por lo menos conozcáis cuáles son vuestros derechos, cómo calcular esos valores y precisamente o valga la redundancia a qué tenéis derecho. El vídeo lo hemos dividido en tres partes. En concreto, en primer lugar vamos a definir qué es el valor venal y qué es el valor de mercado. En segundo lugar, os vamos a explicar, os vamos a, a contar a qué tenéis derecho según cuáles son las circunstancias de vuestro accidente, es decir, si tenéis derecho a cobrar el valor venal o el valor de mercado de vuestro coche. Y por último, haremos una simulación práctica en el ordenador de cómo calcular tanto uno como otro. Pues bien, respecto al primer punto, ¿qué es el valor venal y qué es el valor de mercado? El valor venal lo podríamos definir como el precio que tendría vuestro coche en el día de hoy si decidierais venderlo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tiene en cuenta precisamente es su antigüedad. En cambio, cuando hablamos de valor de mercado, hablamos de o nos deberíamos poner en el lugar de comprar el coche que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuánto valdría nuestro coche en el mercado si fuéramos a comprarlo, no a venderlo? Yo creo que el mejor símil que os puedo dar en este caso es que os pusierais en la piel de un compraventa. ¿Vale? Es decir, una persona que se dedica a la compra y a la venta de coches y. Lógicamente, tiene que comprar los coches a un precio inferior al que los tiene que vender. ¿Qué ocurre? Que del precio al que compra un coche, ese compraventa, pues probablemente tenga que invertir en reparaciones estéticas, en daños que pueda tener la pintura. Tiene, lógicamente, que asegurarse que el coche está perfectamente mantenido o pasarle la revisión si fuera necesario. Y, por otro lado, lógicamente, tiene que invertir en publicidad para vender esos coches, en la transferencia posterior, incluso en dar una garantía. Luego, todos esos gastos, al final, son los que marcan la diferencia entre el precio en el que compra el coche y el precio en el que lo vende. Cuando nos encontramos en la situación de que nos da el coche siniestro total ocurre algo similar, es decir, que tenemos derecho a que nos indemnicen con el precio de compra o con el precio de venta. ¿vale? En algunos casos además las diferencias son muy importantes sobre todo cuando hablamos de coches antiguos, que su valor venal por el hecho de buscarlo en tablas suele ser muy pequeño pero en cambio son coches que están cotizados en el mercado y pueden tener un valor de mercado muy superior a ese valor veral. Pues bien, ahora precisamente o a continuación os vamos a contar ¿A qué tenemos derecho? Dependiendo de si nos dan el golpe o si lo damos nosotros. Es decir, cuando yo soy el tercero perjudicado en un accidente, es decir, no tengo la culpa, lo que dice la ley es que yo tengo derecho a que se me restituya el coche, es decir, a que se repare o bien a que me den uno de, de similares características. Estaríamos en, el, en un caso claro de que me tienen que indemnizar con el valor de mercado, porque sí que ya os digo yo que la compañía no se va a preocupar en buscaros otro coche y ponerlo a, vuestro, a vuestra disposición, otro coche similar a vuestro, sino que la realidad es que os van a indemnizar y en muchas ocasiones pues no suelen cumplir con esto que os estoy diciendo, es decir, no, no valoran el coche precisamente a su valor de mercado, sino a un valor venal o incluso inferior. Si, sí, recordad, si sois terceros perjudicados en un accidente, tenéis derecho a que os den el valor de mercado de vuestro coche. Más adelante explicaremos cómo calcularlo. En cambio, o por el contrario, si yo he sido el culpable del accidente, y por tanto debo tener una póliza a todo riesgo, es decir, que cubre incluso los daños propios, es precisamente esa póliza la que marcará o la que determinará qué indemnización merezco recibir. Básicamente, dentro de esas pólizas se incluyen conceptos de indemnización a valor de nuevo. Esto suele ocurrir entre el primer y el tercer año de antigüedad del coche. Dependiendo de las pólizas habrá algunas que os indemnicen a valor de nuevo solo durante el primer año, incluso, pero hay otras que incluso llegan a los tres primeros años. Luego también hay pólizas que contemplan valor venal, valor venal mejorado y valor de mercado lógicamente dependiendo de la prima es decir de la cantidad de dinero que paguemos por esa póliza y de la compañía a la que esté contratada pues tendremos derecho a una u otra opción cuando el coche ya tiene más años es decir ha pasado esos dos tres años iniciales en los que nos valoran o en el que nos indemnizan mejor dicho a valor de nuevo por tanto o resumiendo si yo tengo perdón si yo no tengo la culpa en un accidente tengo derecho siempre siempre al valor de mercado en cambio si la culpa es mía Tendré que regirme por lo que diga la póliza y ahí estarán mis derechos. Pues bien, por último, vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo calcular tanto el valor venal como el valor de mercado. Inicialmente empezaremos por el valor venal. Básicamente, el valor venal, tal y como lo calculan las compañías o los profesionales, eh, por ejemplo, que se dedican al mundo de la compraventa, es recurriendo a unas tablas. Esas tablas se llaman tablas GAMBAN, pero por desgracia no están accesibles a nosotros como particulares, sino como ya os digo, es decir, están accesibles a profesionales más que nada porque son de pago. Eh, sin embargo, tenemos una opción, una alternativa para tener una estimación de ese valor venal, y es recurrir precisamente a unas tablas similares que son las tablas de Hacienda, las tablas que se utilizan a la hora de valorar lo que sería el, el, el precio de un coche de cara a una transferencia, es decir, cómo Hacienda calcula el impuesto, asociado a una transferencia a un vehículo. Pues bien, esas tablas, eh, aquí estamos, por ejemplo, podéis ver, es nuestra página web, hay una entrada que tenemos eh, en su día, hicimos precisamente explicando también cómo calcular este valor venal y este valor de mercado, y si pincháis en este enlace iréis directamente a las tablas. Yo las tengo aquí descargadas, ¿de acuerdo? Y en concreto, bueno, si os fijáis, eh, por aquí veréis, estamos hablando de son 1.664 páginas, donde están prácticamente pues, todos los modelos de coches de los últimos 20 años aproximadamente. Eh, en concreto, vamos a hacer el cálculo, tanto del valor venal como del valor de mercado, para he seleccionado un Mitsubishi SX 160 ID Motion del año 2017. Eh, he seleccionado este coche en concreto porque precisamente en los últimos tiempos se nos han dado do, dos casos de, de siniestro total, de, de pérdida total con, el, con este vehículo. En primer lugar, para calcular ese valor venal, lo que haríamos sería irnos a estas tablas y como precisamente no vamos a navegar por las 1.600 páginas, utilizaríamos el cajón de búsqueda, introduciríamos en este caso el nombre, el modelo del coche que estamos buscando, ASX, y en concreto, como os comento, he seleccionado el vehículo, el, 100, el modelo 160, versión Motion del año 2013. Si os vais a la última columna, podemos ver aquí como el precio, del valor en euros para el año 2021 que Hacienda da a ese coche es de 20.300 euros ¿de acuerdo? y ese precio o este valor para el año 2021 estamos considerando sería lo que valdría el coche si continuara vendiéndose en 2021, la realidad es que ese coche pues ya fue sustituido por un modelo más moderno en 2018 como podéis ver aquí pero sería el precio que Hacienda le daría para el año 2021, ahora lo que tenemos que hacer es trasladar este importe o este valor del coche en 2021 de 20.300 euros, a un coche que en nuestro caso vamos a suponer que es de noviembre de 2017 y por tanto tiene más de tres años pero menos de 4. Para ello lo que se utiliza es una tabla como esta que podéis ver en la imagen, donde Hacienda pues nos dice el porcentaje de depreciación que tenemos que aplicar a un vehículo según su antigüedad. En concreto estamos en esta situación donde son más de tres años y menos de 4. Y para ello se aplicaría un porcentaje el valor del coche sería el 56% del valor de la tabla. Me he permitido hacer los cálculos aquí, ¿vale? En este, en este documento donde estáis viendo que el valor venal va a ser el valor de las tablas de Hacienda en el año 2021, hemos dicho que era 20.300, por el porcentaje de depreciación, que para un vehículo de 2017, en concreto, hemos dicho que tiene más de 3 años pero menos de 4, es del 56%. Luego ese valor venal, si hiciéramos esta multiplicación, sería de 11.368 euros. Os repito que no es un valor venal exacto, puesto que no estamos trabajando con las tablas Gamman, sino con las tablas de Hacienda. Pero sí que nos viene muy bien para tener una idea aproximada del valor venal. Es más, os aseguro que está bastante cerca. Por otro lado, si quisiéramos calcular el valor de mercado, mi recomendación es la siguiente. Accedería a un portal como, por ejemplo, coches.net... Y buscaría, pues, precisamente a ver cuántos vehículos con las mismas características que el mío hay. Como veis, he seleccionado mi Suicide SX desde el año 2017 hasta el 2017. No he especificado kilómetros, pero bueno, porque realmente salían poquitos vehículos, pero también sería interesante que las características fueran lo más próximas o lo más parecidas posible al vehículo en cuestión que estamos buscando. Y en este caso, pues, he filtrado por diéceses. En concreto, me aparecen cinco modelos que están en venta actualmente en España. Eh, son todos la versión Motion, excepto uno, Kiteki, pero para los cálculos he asumido o he partido de, lo, de los cinco vehículos. ¿Cómo calcularía el valor de mercado? Pues básicamente lo que haría es la media aritmética de los coches que hay en venta. Si imagináis, por, por ejemplo, que hubiera 25 coches, por ejemplo, el otro coche que fuera más común, no, no utilizaríamos los 25 para esto, sino que realmente con 5 vehículos sería suficiente, incluso en algunos casos se utilizan solo 3, ¿vale? Es decir, pues se coge uno que sea de los más económicos, uno de los más caros y dos o tres intermedios. Aquí podéis ver, por ejemplo, he cogido en este caso pues el valor de esos 5 vehículos, ¿de acuerdo? Y lo he dividido entre 5, el número de vehículos que voy a considerar para esa media. En este caso, el valor de mercado que obtenemos es de 15.388 euros, que como podéis ver, pues tiene una diferencia considerable. Estamos hablando de 4.000 euros y precisamente pues este tipo de casos eh, es, la, es la auténtica realidad cuando, por desgracia, pues nos vemos en una situación de, de siniestro total. Como os he comentado al principio, yo creo que es lo más importante, si somos el perjudicado, es decir, si no tenemos la culpa en un accidente, siempre, siempre tenemos derecho a que se nos indemnice con valor de mercado. Por el contrario, si hemos sido culpables del accidente y al final tenemos que recibir una indemnización vía nuestra, nuestra propia compañía, a través del, del todo riesgo, deberíamos o debemos leer qué es lo que considera la póliza. Es decir, no simplemente conformarnos con, con la primera cantidad que nos ofrezca nuestra compañía, porque no siempre pues, obran a nuestro favor. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, esto ha sido todo en el día de hoy, os animo a que os suscribáis a nuestro canal y, y nos sigáis en redes sociales donde con, pues posteriormente continuaremos publicando otros vídeos e información de interés para todos. Muchas gracias, hasta la próxima.